Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Barbalates, estoy aquí con las másters, Elena y María. Gracias por estar aquí. Espero que disfruten este video. Este video el objetivo es para corregir posturas y que sepan más o menos de qué se trata la clase. Solo una probadita para lo que viene. La clase tiene tres episodios. El primer episodio es el calentamiento y el calo. El segundo episodio es la parte de lavar y el tercer episodio es la parte de ¿ok? Empezamos con lo que es el karma. Aquí Calentar antes del cardio. ¿A qué me refiero? De todo lo que son los videos, empezamos calentando nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestra cadera, los ovillos. Vamos a calentar y vamos a ir bajando la espalda, porque es súper importante aquí que estemos respirando y alargando para que al momento de que empiece el cardio, podamos hacer todo de la mejor manera sin lastimarnos. Después nos vamos a ir con la parte de nuestro parque. Aquí es cuando vamos a elevar nuestro ritmo. ¿Qué me refiero? Que el parque lo vamos a seguir haciendo conforme para va nosotros. Sea, vamos a bajar, subir y todo el tiempo que nosotros estamos trabajando, que estamos haciendo el parque, estamos aparte trabajando con parte de nuestro brazo. Número uno, es súper importante que no tengas que parar parte. O número dos, la que sienta que tiene que bajar el ritmo, en vez de hacer esto, lo haces como Eliana. Ok, al momento de hacer un jumping jack, la que no puede realizar el jumping jack y necesitas que lograr tu impacto, lo haces como que te Ok, súper importante que todas las meditaciones y que escuches a tu cuerpo, en todo que no puedes gustar no. El cardio está disfrazado de la mejor manera para que siempre estés estás bailando y a la vez estás trabajando, estás haciendo muchísimo ejercicio y el cardio cardiovascular está al cien. La segunda parte es muy importante. ¿Por qué? Ciertas posturas súper importantes como la sentadilla, los estamos viendo a un ladito para que observen. Una sentadilla bien hecha se tiene que hacer con la pompilla hacia atrás, ¿ok? No quiero que la sentadilla me la hagan incorrectamente. Observen como mi rodilla está hacia las imprenas. Las pompillas van hacia atrás y el peso está en los talones, los dedos están literalmente al Y cada vez que como presiono y al menos de bajar. Y ahora subir, más de hombro hacia adentro, exactamente, abajo, inhalo, hondo bien adentro y exhalo exactamente atrás de la palabra abajo. Exactamente. Ahora, bajamos el del balón, también manejamos muchísimo la parte del carne y la parte del pilates, las planchas. Es importante mencionar que las planchas tenemos que estar los, las muñecas alineadas con los hombros y las pompis no arriba, okay Abajo. Utilizamos mucho los los mountain climbers. Lo más común que pasa, van subiendo la cadera. Aquí es siempre la rodilla, al pecho, al pecho, utilizando siempre tu abdomen. Y la cadera bien abajo, los brazos están súper activos y las manos abiertas. Sube, inhalo y exhalo. En sí es lo más importante que tienes que considerar en la parte de atrás. Vamos a la parte un poquito más complicada, que es la parte de la baja. Y nos primeros los pies, tenemos los pies juntos, ok? Ombligo siempre tiene que estar viendo hacia atrás el ombligo, hombros abiertos, pecho al cielo y lumbar está alargado. Aquí tenemos a Diana que va a realizar un pie pie. Y estiro, al momento de subir, exhalo, exhalo, inhalo y exhalo, bien pie. Inhalo, ahora voy a que los rodillas todo el tiempo. Pensando que tenemos en medio de nuestras rodillas un pedazo de papel o un billete de 100 dólares para que no lo suelten. ok? y no a que agarra. igual aquí, tu rodilla no debes sobrepasar a tus dedos a los pies hay una parte muy importante en nuestra barra que son las inhalaciones y exhalaciones high release contracción, vamos a hacer high release, inhalo el high release es importante que los brazos sigan activados es alargar sencillamente el abdomen, no significa que voy a cortar las lumbares, las lumbares siguen estando este alargadas, al momento de exhalar voy a contraer. Ok. Las dos cuerdas son las siguientes. El ombligo hacia adentro. Está. Y sigo rebotando. 8 cuerdas 7, Igual aquí, cabeza. Vamos a realizar una C desde la coronilla hasta nuestro pubis. Inhalo en 4. Igual. Sigo alargando nuestro atome, Al momento de exhalar, realizamos una C. Mando el ombligo. Inhalo en 2. Y exhalo en dos. Inhalo. El 2. Este trabajo es este un trabajo perfecto para tu abdomen, porque de esta manera trabajamos nuestra abdominal internamente, no solamente, y luego seguido hacemos contraigo y exhalo, ahora cuando lo hacemos seguido, ya no me subo de nivel, me quedo en este nivel, ok, es súper importante, de esta manera estamos trabajando todos nuestros abdominales, ok, y al mismo tiempo también trabajando el brazo, bien chicas, atrás. De aquí siguen nuestros releves, los releves los estamos en una postura, que estamos exacto, con la espalda recta. Les digo posición rama C, ok, Aquí la intención es que la cadera esté alineada con los talones y que las rodillas todo el tiempo estén super estiradas. El ombligo tiene que estar hasta la espalda y la espalda super apretada. El pecho no debe estar colgando. Se fijan, es como una mesita. Es súper importante aquí sentir como al momento de subir está trabajando con nuestros chamorros, ahí están o okay, gemelos como. Que es súper importante todo el tiempo manejarlo así. Lo manejamos de tres diferentes maneras: cerrado, abierto, que es lo mismo aquí, y por último, el mentir. O sea, que es súper importante que los isquiones estén viendo hacia atrás. ¿Qué pasa? Muchas veces me hacen esto, me meten los monjes ahí. Eso está mal. Queremos la espalda súper alargada. ¿Ok? Bien, muchas gracias. En la primera posición es súper importante, al que es que nuestra mano vaya comportando cortando el aire, ok, al pie y estiro, fíjate como mano rompe el viento, como si tuviéramos además de viento un poquito de arena o de agua en las manos para resistir, ok, inventa esa resistencia, está en ti, que te marques, ok, al momento de inhalar bajo y exhalo, inhalo y siempre el ombligo bien adentro, al momento de subir aprieta el adjunctor, que ¿okay? es súper importante esta parte de aquí, equipo acá chiquito. Es importantísimo también mencionar que la mano está haciendo flex, ¿ok? ¿Para qué? De esta manera estoy trabajando la espalda. Flex, flex, flex. Un paso importante para el antes de ojo. Jalo, uno, en dos. ¿Qué pasa? Estamos trabajando todo nuestro brazo nuestra espalda. Automáticamente se van a empezar a definir sus brazos conforme pasa el tiempo. Todo va a depender de con qué tanto se jales del techo esa liga. Inventa que en el cielo hay una liga que lo estás jalando, ¿ok? Y lo mismo aquí, me voy a quedar. Un, dos, tres, y voy a cerrar. Al cerrar, es importante cerrar desde tus pies, ¿ok? Siempre que tus pies se abran, cuatro, tres, siempre que tus pies se muevan, tus rodillas más. Y siempre que tus rodillas se muevan, tus pies tienen que ir. Y aquí, igual, corto el lápiz adentro y afuera. igual, wow. es un movimiento de abdomen, ¿se ven así como está contrayendo?, bien, le quedo en contracción y no solamente estoy contrayendo, si también se está apretando en este bíceps, es por eso que empieza a cambiar toda nuestra parte de arriba, bien, lo mismo nos vamos a la segunda, los pies, pues, está perfecto y sube, al mismo tiempo de bajar y al momento sube y estará resistiendo esa mano, bien, lo mismo al momento de bajar, siento como que alguien me impide bajar y al momento de subir, siento que alguien me está presionando para no subir, para que realmente trabaje mi pasión. Voy a bajar, bajo y resiste a subir, bajo, resiste a sí, subir, ahora metemos un flex en mano, flex. De esta manera estamos trabajando el bíceps, espalda, hombro, y me voy a quedar lleno, encierto. Ahora, ojo chicas, aquí tenemos que levantar talones y jalo, en 2, en 3, en 4, lo mismo, hago la resistencia. 5, también estoy resistiendo. Al momento de bajar mi palo, no me resisto como si alguien me pusiera la mano para pisarla. Y 8, en 7, en 6, en 5, lo mismo, me he echo aire. Al de que me he echo aire, siento como a alguien me imagina, me despedí, tiene mi mano aquí. 2, 3, ahora cierro el rodilla y comienzo. 1, 2, aquí también resiste. Y al momento de darle. Fíjense cómo los pies rotan. Seguido, adentro, afuera, adentro y tranquila. El codo siempre va a la altura del cubo. Bien. Chicas. Vamos a la parte de gran balance. Aquí estamos apuntando el pie. Y este codo, ya sea que esté en la barra o esté en el palo, siempre está activo. Nunca está caído. Ok. Le estamos aquí. Inhalo. Voy a apuntar el Y voy en un y dos aquí es un gran basma, que me refiero que es un movimiento donde la pierna se levanta es un gran movimiento lo que se llama gran basma, ok sale como tandis tanto quiere decir que apunto el pie donde ya no pueda más, y eleva bien, bien, ahora aquí me voy a ayudar me voy a ayudar en mi y aquí vamos, Y ¿sí? en uno y en dos aquí, cuando vamos a tocar la pierna flexionamos un poco la pierna de base 5, el 6, el 7 y vamos a contraer, talar, lo mismo, jalar, el 5, el 6, el 7, el 8, vamos con un poquito y lo mismo que estamos haciendo lo vamos a hacer al lado, el 1, el 2, el 3, vamos con brazo, alcanzo la pierna, lo mismo que se está trabajando, el brazo, la espalda, el abdomen, y me quedo calvo, en 8, en 7, aquí al lado, riende ese brazo, 4, 3, 2, y lo miro hacia atrás. Y estamos en 1, en 2, en 3, ahí vamos. en 4, en 5, en 6, en 7, con brazo calvo, en 1. Aquí estoy trabajando esta parte que es súper difícil trabajar, le digo yo a la japonera. Entonces, sentir cómo se está trabajando esta contra y esa parte y hay una actitud lo mismo se está trabajando la espalda, puño jalo la liga al techo, dos y descanso lo mismo se repite con la otra pierna. y al final tenemos una parte muy sencilla que es la parte del pilates es importante que en esta parte me voy a soltar estamos trabajando también en la parte del abdomen la mejor manera de trabajar el abdomen, que puedo observar voy a contraer y voy a cerrar mis costillas, es súper importante aquí, sentir como al momento de hacer mis abdominales mis costillas ya no se abren cierro costillas, junto a mis pies como si las trajera atrás y de ahí voy a subir, uno, en dos en tres, en cuatro en cinco en seis, es importante que miren, como ellas tienen apretando las rodillas, están apretando los glúteos y ya no abren costillas Exacto, inhalo, aquí dos, tres, cuatro, bombeo y exhalo por la boca, inhalo, eso, y exhalo. <risa> inhalo, en cuatro, tres, dos, uno, exhalo, cuatro, tres, dos, uno, bien, chicas. Observaron ¿no? la parte cuando estamos aquí, es lo mismo, estamos en posición de mesita, lo mismo, en uno, en dos. fíjense cómo Samaria ya no abre sus costillas. Ok, siempre de alguna manera puedas sentir, ahora aquí vamos a abrir exactamente, si nos abrimos nuestros pies, automáticamente la torre bajo se compromete, ok, ahora la parte de baja de la, de la espalda siempre tiene que estar pegada en el okay. Todo la ok, doblo rodilla derecha y la otra al estilo, jala, okay. aunque yo estoy trabajando la torre también estoy trabajando el brazo, activa esos brazos en uno, en dos cambios, en uno, dos, uno, dos, eso, mira es bien importante siempre tener al techo No aportar este cuello Gracias chicas, muy bien Ahora la parte del abdomen, hay dos maneras de trabajar en abdomen En barra trabajamos de la manera en puente y en posición de perrito En puente, posiciones perrito Primero no en puente, estamos aquí Importante, lo mismo, talones alineados con rodillas y resistimos a bajar en uno y bajo, en dos y bajo, en tres. Aumento de apretar, eso, subir aprieto, aprieto. Es importante ya no volver a tocar el piso. En toda la canción, el glúteo siempre está elevado. Ya no vuelvo a tocar el piso aquí. Ya no toques el piso. Bien, inhalo, exhalo y voy a descansar. Eso es lo más importante cuando estamos en el puente. Ahora, cuando estamos en cuatro puntos, Cuidamos siempre la alineación de la cadera. Que no se nos abra la cadera, tiene que estar la cadera cerrada. Sube. Uno. Ahora estamos aprovechando y estamos activando nuestros brazos. Estoy aquí y estoy activando los brazos. Sube. Uno. En dos. En tres. Está. Que estoy como si estuviéramos haciendo una lagartija. Nuestro cuello está súper alargado. Ahí la están observando perfectamente y el ombligo también está súper comprometido. Es importante que en toda la clase tengas esa conciencia del abdomen. Cuando vamos a por un lado, la plena por un lado, un movimiento aquí, va, uno, por eso se llama perrito. porque realmente estamos colocando ahí exactamente, ocho, siete, exacto, seis. Ahora, para poder trabajar un poquito más el abdomen, llegamos a nuestro, a nuestro hombro. Uno, y dos, y tres, y cuatro. 5, 6, 7 y lo mismo se hace con la otra pierna. Muy bien chicas, bueno, de eso trata nuestra clase. Es una clase muy divertida, muy dinámica, donde en una hora vas a trabajar todas las partes de tu cuerpo, siempre y cuando lo hagas consciente y realmente dejes todo lo que tengas que hacer y te concentres en clase. Si les gusta, pues bueno, nos vemos en el nivel 1. No te lo pierdas. <música>